Tenemos Liberium Crypto. Liberium Crypto, yo ya he cargado algunos videos con respecto a esta empresa, a esta plataforma que lo que hace es trading social fíjate te voy a dejar por las tarjetas la presentación de esta empresa y cómo funciona hoy voy a hacer el balance de mi primer mes en Liberium Crypto primero si llegaste hasta acá te doy la bienvenida al canal te voy a pedir que te suscribas que dejes un comentario que actives la campanita que le des un like todo sirve para que el canal siga creciendo y siga sumando contenido en cantidad y en calidad vamos a ver esto mi primera compra del paquete de trading tokens, acá dice fue el día 27 de junio, acabo de cumplir un mes y te quiero mostrar cómo me ha ido en este mes, yo compré el paquete de 179 tokens, al día de hoy se han operado 44, me quedan 135 disponibles, son los que la cantidad de trades que se han hecho en este mes no, no es la cantidad de trades, ¿por qué? Porque acá tengo 8 trades abiertos, o sea, 36 trades se han abierto y cerrado. Acá tengo la lista, vamos a ver, por fecha de creación 27, 28, 29, después actual 5 de julio, 7 de julio, 8 de julio, 9, 10, 11, 12... 17, 18, por ahí pasan un par de días y no abre trade. Fíjense que yo a lo largo del tiempo cambié, pasé de stream cripto a stream Bitcoin. El primer stream cripto es el par con USDT, como dice acá por ejemplo. Y Stream Bitcoin es el par con Bitcoin. Y acá tenemos las opciones. Eh, el día de ayer me he pasado a Jonathan Lee, que opera también en USDT. Vamos a ver cómo funciona, simplemente para probar otro trader y ver cómo funciona. Acá tenemos precio de compra, precio de venta y profits. Vamos a ver esa cantidad y ese promedio. Fíjense, todos cerrados en positivos. O sea, acá están acomodados de menor a mayor. 0.18 fue la menor ganancia que obtuve en un trade. ¿Cuál fue la mayor? Vamos hacia abajo y lo metemos suspenso un poquitito. La mayor fue 7,45 por una operación que, fíjense, se abrió el 5 de julio y se cerró el 5 de julio. Se abrió y se cerró en el día 7,45. ¿Qué promedio me da? Y te voy a poner el monto por acá. Me da un promedio de un poquitito mayor al 4% por operación. Por esas 36 operaciones cerradas, el promedio por operación, fíjense, 0. Hubo una sola de 0%, una de 1%, después hubo algunas de 2%, otras de 3, de 4, 4, 4, 4, algunas del 5%, algunas del 6% y una del 7%. Bueno, el promedio de todo eso me da un poquitito más de 4% en promedio por operación. Vuelvo a lo del principio. Y lo que explico en los videos anteriores también. Las operaciones, cuánto tardan en abrirse y en cerrarse. Lo que el trader considere. Muchas de estas operaciones también las he cerrado yo, que es otra de las posibilidades. Pero fíjense, vamos a ver ejemplos. Esta operación se abrió el 27 de junio y se cerró el 8 de julio. Esta se abrió el 19 de julio y se cerró el 26 de julio. Por ahí tarda un día, por ahí se abre y se cierra en el día, por ahí demora mucho más. Fíjense lo que yo el ejemplo que les daba, la operación más alta se abrió y se cerró en el día. La que le sigue se abrió el 19 de julio y se cerró el 20. La que le sigue se abrió el 7 de julio y se cerró el 18 de julio. La, la siguiente se abrió el 8 y se cerró el 9. O sea, son opciones. A veces el trader ve la oportunidad. Y abre y cierra operación. A veces la abre y la cierra en el día. Fíjense las operaciones que tengo abiertas. Las 8 están en pérdida. Acá tengo una con una pérdida del 11% actual. ¿Sí? Tengo otra acá que va perdiendo el 9%. Ya va a recuperar. Ya le va a dar tiempo. Hay que esperar. Hay que armarse de paciencia. Es la clave en Liberion Crypto. Vamos a ver los traders y cuál es mi estrategia. Fíjense, estos son los traders que operan. Yo ya he hecho un repaso, vamos a hacer un repaso rápido. Stream Crypto opera en USDT, promedio por operación 181, en el mes te cerró en los últimos 30 días 75 operaciones. Doha, 354 por operación, te cerró 90 en un mes, o sea, 3 por día cierra. Carlo Cruz, 213 y cerró 149. Carlos Cruz es ideal para aquellos que tengan mucho capital. Y los otros tres son Marcus Ruffin. Fíjense, Marcus Ruffin, 5.50, pero cerró solamente 15 operaciones en el mes. Lee Trading, que es el que yo me pasé ahora, 9.55 por operación, 130 cerradas en el mes. Yo estoy desde ayer y no me abrió ninguna. ¿Por qué calculo que no me abrió ninguna operación? Porque el mercado pegó un tirón para arriba en estas últimas 24 horas. Y Stream Bitcoin, que es el que yo estuve, en los últimos 30 días, 74 operaciones cerradas, 6.71. Fíjense, a mí me da un poquitito arriba de 4. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué en, las, en los videos anteriores, eh, el trader busca mantener ese promedio. Entonces no se apura en cerrar. Y yo a veces, cuando me llega un 3, un 4%, como yo considero que ese es un número positivo, cierro las operaciones. ¿Cómo tengo configurada mi cuenta? Que es lo que yo veo acá donde dice exchange setting, fíjense yo ahora tengo 116 USDT y dos, un poquito dos, menos de 2 centavos de bitcoin para operar o sea me podría abrir una operación en USDT y un, dos en USDT y una en bitcoin ¿Cómo lo tengo configurado? Y acá me va a abrir la settings, la configuración de la cuenta bueno, acá tenemos, fíjense, tengo configurado Binance, como dice acá, ahí está la clave del API y tengo 50 dólares por operación. Tengo desactivado la posibilidad del stop loss y acá dice que sigue a eh, lee trading. Ahí lo tengo guardado y acá me dice que eh, todo el balance que tengo en mi Binance, fíjense, Alcorán, Atom... Bitcoin, Dogecoin, Polkadot, Ethereum, Litecoin, Matic... Bueno, esas son todas si y algunas poquitito, ¿no? Vamos a ver en Binance y así vemos cuál es el resultado de estos 30 días de activación en Liberium Crypto y a ver de qué se trata. Acá tengo mi cuenta de Binance. Recuerden que yo arranqué con 500 dólares en Binance. Bueno, un mes después, el saldo. Mi Binance es de 584 dólares, o sea que estamos hablando de casi un 17% de ganancia en un mes. Si fuera 585 sería el 17%. 17% de ganancia en un mes, y como yo digo siempre, la gran ventaja de todo eso, es que lo tengo en Binance. No se lo envíe a la empresa. Lo único que yo le envío a la empresa es la compra de los tokens, o de los trading tokens. Lo que yo tengo de capital está siempre en mi Binance. El trader opera, compra y vende en mi cuenta a través de la habilitación que yo le doy, pero no puede retirar de mi cuenta. Estos 584 están en mi cuenta de Binance. Y esa es la gran ventaja de Liberium Crypto. Esa es la gran ventaja que te da Liberium Crypto. La plata está siempre bajo tu control. Tu capital está siempre bajo tu control. No se lo tenés que enviar a nadie. No se lo tenés que enviar a una empresa fantasma que después desaparece. Y te token, que te paga a cuenta, gota, a cuenta gotas, que te retrasa los pagos. No está esa posibilidad de en un Crypto. Y eso me deja muy, muy tranquilo.